Leonid Andreev fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país. Su primer relato publicado fue «Sobre un estudiante pobre», una narración basada en sus propias experiencias. El cuento que hoy leemos pertenece a su libro «El misterio y otros cuentos». Y ya damos comienzo a la lectura, esperando… Que te guste. El amor al prójimo. Un lugar salvaje entre las montañas. En un pequeño saliente de una alta roca casi vertical, hay un hombre de pie en una situación al parecer desesperada. No se comprende cómo ha podido llegar allí. El acceso al pequeño saliente parece imposible. Las escalas, las cuerdas y demás útiles de salvamento a que se ha recurrido han sido ineficaces. El desgraciado lleva a lo que se ve mucho tiempo en tan crítica situación. Abajo, al pie de la roca... Se ha reunido ya una abigarrada multitud, pregonan su mercancía algunos vendedores de refrescos, de tarjetas postales y de baratijas, y hasta se ha establecido un buffet cuyo único mozo se ve y se desea para atender a la numerosa clientela. Un individuo trata de vender un peine que asegura, faltando descaradamente a la verdad, que es de tortuga. Afluyen sin cesar nuevos turistas, ingleses alemanes, rusos, franceses, italianos, etc. Casi todos llevan alpenstock, gemelos, máquinas fotográficas. Se oye hablar en todas las lenguas, junto a la roca, en el sitio donde debe caer el desconocido. Dos guardias ahuyentan a la chiquillería y le cierran el paso, con un bramante a la multitud. Gran animación. El primer guardia dice, «Largo, moníaco, si te cayera encima, ¿qué dirían tus papás?» El chiquillo responde, «¿Es que caerá aquí?» «Sí. ¿Y si cae más afuera?» El otro guardia dice, «Tiene razón el chico podía dar un salto en su desesperación y caer al otro lado de la cuerda, lo que sería bastante molesto para el público, pues por lo menos...» —Pesará 80 kilos. —Largo, moníaca, atrás. —Es su hija de usted, señora, le ruego que no la deje acercarse. —Ese joven caerá de un momento a otro —dice el primer guardia. Y la señora contesta, ¿de veras? —Y mi marido no va a verlo. —Está en el buffet, mamá. —Siempre en el buffet. —¡Ve a llamarle en él y dile que ese joven va a caer enseguida! ¡Corre, corre! Las doce gritan, Kellner, mozo! ¿Cómo que no hay cerveza? ¡Vaya buffet, mozo! ¿Me sirven o no? ¡Jesús, qué calma! El primer guardia, otra vez moníaco, y el chiquillo, quería quitar de aquí esta piedra. ¿Para qué? Para que el pobrecito se haga menos daño al caer. Tiene razón el chico. Debíamos quitar las piedras y si hubiera arena o serrín. Dos turistas ingleses se acercan, miran con los gemelos al desconocido y cambian de impresiones. -Es joven. -¿Qué edad le echa usted? -28 años. No tendrá más de 26. El miedo lo aventaja. -¿Qué se ha puesto usted que tiene 28 años? -Lo que usted quiera, 10 contra 100. «¡Apúntelo!» El primer inglés se dirige al primer guardia luego de anotar en su carnet la apuesta. «¿Cómo diablos ha subido ahí? ¿No hay modo de bajarlo?» Se le han tirado cuerdas y escaleras, pero no han llegado. «¿Lleva ahí mucho tiempo? Cuarenta y ocho horas. ¿De veras? Entonces caerá esta noche». —Caerá dentro de dos horas. Me ha puesto cien contra cien —dice el inglés. El otro inglés lo acepta. Lo anota en su cartel. —¿Cómo se encuentra usted? —Muy mal. —Y mi marido sin venir —dice la señora. La niña dice —papá dice que tiene tiempo de acabar. —¿De acabar qué? —Una partida de ajedrez que está jugando con un caballero. —Dile, que si tarda le quitarán el sitio. Una señora alta y delgada, de aire resuelto y belicoso, le disputa el sitio a un turista. El turista es un hombre exiguo y apocado y se defiende débilmente. La señora, en cambio, le ataca con verdadera furia. —Pero, señora, este es mi sitio hace dos horas que lo ocupo. —¿A mí que me cuenta usted? Yo quiero colocarme ahí... —Porque desde ahí veré mejor. Y no hay más que hablar. Yo también quiero estar aquí para ver mejor. —¿Usted qué entiende de eso? —¿De qué? ¿De caídas? —Sí, señor, de caídas. ¿Ha visto usted muchas? —Yo he visto caer a tres hombres, a dos acróbatas, a un fonámbulo y a tres aviadores. —Esos son seis hombres, no tres. —Esos son seis hombres, no tres. Adiós, Pitágoras. ¿Ha visto usted a un tigre despedazar a una mujer? —No, señora. Lo suponía, pues yo sí, con mis propios ojos. Déjeme, sitio, se lo ruego. El turista bochornado se levanta encogiéndose de hombros. La señora radiante se acomoda en la peña tan valientemente conquistada y deja a sus pies el retículo, el pañuelo las pastillas de menta y el frasco de sales. Luego se quita los guantes y limpia los cristales de los gemelos, mirando con benevolencia a sus vecinos. Debía usted sentarse, señora, le doderán a usted las piernas. Las tengo deshechas Los hombres de hoy en día son tan mal educados que nunca le ceden el sitio a una mujer. Habrá traído usted pastillas de menta. —No. ¿Debería haber traído? —Claro. El mirar mucho tiempo a lo alto marea. ¿Amoníaco si sí habrá traído usted? ¿Tampoco? —¡Qué descuido, Dios mío! Cuando caiga ese joven se desmayará usted como es lógico, y se necesitará amoníaco para hacerla volver en sí. ¿Ha traído usted al menos un poco de éter? —No, ¿eh? —¿Y... Ya que es usted, así, su marido. ¿Dónde está su marido? En el buffet. ¡Qué vergüenza! ¿De quién es esta marinera? ¿Quién la ha traído aquí? Yo. ¿Para qué? Para que el pobrecito se haga menos daño al caer. El primer guardia dice, ¡Llévatela! Numerosos turistas armados de... Cámaras Kodak se disputan los sitios fotográficamente estratégicos. El primero que lleva una cámara dice «Necesito este sitio». El segundo contesta «Usted lo necesita pero yo lo ocupo». Lo ocupa usted hace un momento, pero yo lo ocupo hace dos días. Si no lo hubiera usted abandonado o, al menos, al irse, se si hubiera usted dejado su sombra... Llevaba dos días sin comer, caballero. Un vendedor va cantando en tono misterioso —¡Un peine de tortuga auténtico! —¡Váyase usted a freír espárragos! —¡Señora, por Dios, que se ha sentado usted encima de mi máquina de fotos! —¿De veras dónde está? —¡Señora, debajo de usted! —¡Ah, sí, estaba tan cansada! —Yo notaba algo extraño. Ahora me lo explico. —Señora, qué dura es su máquina de usted. Yo creía que era una peña. Tiene gracia. —Señora, le ruego. Es una máquina tan grande. ¿Cómo iba yo a sospechar? —Retrátame usted. ¿Quiere retratarme? Me gustaría retratarme en la montaña. —¿Pero cómo quiere usted que la fotografía si está usted sentada encima de la máquina? —¿Por qué no me lo ha dicho usted? ¿Retrata sola? —¡Mozo! ¡Cerveza! —gritan algunas voces. —Llevo una hora esperando que me sirvan. —Kerner, mozo, un bondadientes. Llega jadeando un turista gordo rodeado de una numerosa familia y el turista gordo grita... Macha, Sacha, Potia, ¿dónde está Macha? ¿Dónde diablos se ha metido Macha? Un colegial malhumorado. Está aquí, papá. Y el turista dice: ¿Dónde? Aquí, papá, aquí. Ah, qué manía de ir siempre a mi espalda, míralo, míralo. Allí, en lo alto de la roca. ¿Pero a dónde miras? No sé, papá. Todo le da miedo. En cuanto se pone el tiempo tempestuoso cierra los ojos y no los abre hasta que pasa la tempestad. Nunca ha visto un relámpago, señores. ¿Cómo lo oyen ustedes? ¿Ves a ese pobre joven? ¿Lo ves? Sí, papá, lo veo. El turista gordo dice al colegial, «Cuídate de ella con acento de profunda piedad, pobre joven. Quizá caiga de un momento a otro». —Mirad, hijos míos, qué pálido está. ¿Veis qué peligroso es trepar a las rocas? —No caerá hoy, papá. —¡Qué tontería! ¿Quién te lo ha dicho? —Papá, Macha, cierra los ojos. —Déjeme usted sentarme un poco, papá. Le aseguro que no caerá hoy, me lo ha dicho el portero del hotel. —Estoy cansadísimo. Nos pasamos el día entero recorriendo museos, armerías. —Lo hago por vosotros, imbécil. ¿Crees que a mí me divierte eso? —Papá, machadierra los ojos. —Yo también estoy molido. Ni de noche descanso ya. Me lo paso soñando que soy el judío errante. —¡Cállate! —Me he quedado en los huesos. No puedo más, papá. Prefiero ser zapatero o porquero a ser turista. —¡Cállate! «No caerá hoy, papá, no caerá hoy, no se haga usted ilusiones». «¡Ya va a caer, papá!» El desconocido grita algo que no se entiende. «Expectación». «¡Mirad, ya va a caer!» Los concurrentes miran con los gemelos al desconocido. Los fotógrafos aperciben sus máquinas. Y dice uno, «¡Demonio, ¿qué es esto?» Y otro, «¡Compañero, tiene usted cerrado el objetivo!» «Ah, sí, con la prisa se me había olvidado. ¡Silencio! ¡Va a caer! ¿Qué dice? ¡Silencio! ¡Socorro! Pobre joven, qué horrible tragedia, hijos míos. Brilla el sol en el cielo sin nubes, murmura el viento entre los pinos y el sinventura de un momento a otro caerá y se matará. Es horrible, ¿verdad? Sí, es horrible». —Es horrible, ¿verdad, macha? Os habéis hecho cargo. Brilla el sol, la gente come y bebe, cantan los pájaros. Y el sinventura, Katia, ¿te acuerdas de Hamlet? —Sí, Hamlet. El príncipe de Dinamarca, en Frankfurt. —¿En Frankfurt? —En Hershey's Forks. Dejemos usted en paz, papá. —Más valía... Que nos comprase usted unos emparedados de nuevo pasa el vendedor un peine de tortuga auténtico el turista en voz baja y con gesto de conspirador dice ¿robado? y el vendedor le contesta no señor no es robado no puede ser de tortuga largo —¿Son hijos de usted los cinco? —le dice la señora. —Sí, señora, los deberes paternos, pero como habrá usted visto, no se dejan educar. El eterno conflicto entre los padres y los hijos. Macha, no cierre los ojos. ¡Qué horrible tragedia, señora! —Tiene usted razón. Hay que educar a los hijos, pero ¿por qué le llama usted a esto horrible tragedia? Los albañiles se caen a veces de alturas grandísimas. El saliente donde está ese joven distará del suelo poco más de cien metros. Yo he visto caer del cielo un hombre. ¿Del cielo? -¿Oís, hijos míos, del cielo? Sí, a un aviador. Cayó desde las nubes, sobre un tejado de zinc. ¡Qué horror! Eso es una tragedia. Tuvieron que estar dos horas echándome agua con una bomba para hacerme volver en sí. Desde entonces nunca se me olvida el amoníaco. Aparece un grupo de músicos y cantantes italianos errabundos. El tenor, un hombrecillo grueso, de perilla roja y ojos estúpidos y lánguidos, canta con voz dulzona. El barítono, flaco y concorvado, canta con voz aguardentosa, echada atrás la gorra de Jockey. El bajo, que parece un bandido, toca la mandolina. La tiple, una muchacha delgada de grandes ojos bovedizos, toca el violín. Los italianos. Sul more lúcido, leastro targento, plácida leonda, próspero y vento. Venite al Aquile Marchera Mía, Santa Lucía. Macha agita los brazos. El turista dice, tal vez los agite bajo la influencia de la música. Es muy posible, pero eso quizá le haga bajar antes de tiempo. ¡Eh! Músicos, váyanse. Accionando y gesticulando enérgicamente llega un turista algo bigotudo acompañado de algunos curiosos. Esto clama al cielo. ¿Por qué no se le salva? Ha pedido socorro. ¿Le habrán oído ustedes, señores? Sí, le hemos oído. Yo también le he oído. Ha gritado «Socorro» con todas sus letras. ¿Por qué no se le salva, pues? ¿Por qué no le salvan ustedes, guardias? ¿Qué hacen ustedes aquí? Guardar el sitio donde ha de caer. Muy bien, pero ¿por qué no le salvan ustedes? ¿Dónde está su amor al prójimo? Cuando un hombre pide socorro hay que socorrerle, ¿verdad, señores? ¿Qué duda cabe? Hay que socorrerle. No somos paganos, somos cristianos y nuestro deber es amar al prójimo, Pide socorro y hay que tomar, para salvarle, todas las medidas al alcance de la administración. Guardias, ¿se han tomado todas las medidas? —Sí, señor. —¿Todas? —Absolutamente todas. —Muy bien, señores. —Todas las medidas han sido tomadas. —Joven, todas las medidas conducentes a su salvamento de usted han sido tomadas. —¿Oye usted? El desconocido, que quiere precipitarse, grita con voz que apenas se oye, ¡socorro! El turista, alto y conmovido, ¿oyen ustedes, señores? De nuevo pide socorro. ¿Lo han oído ustedes, guardias? Uno de los curiosos comenta tímidamente, En mi sentir hay que salvarle. Hace dos horas que estoy diciendo, guardias, esto clama al cielo. En mi sentir, lo que procede es dirigirse a la Administración Superior. Los demás gritan a coro, sí, hay que elevar una queja, esto es intolerable. El Estado no debe abandonar a los ciudadanos en los momentos de peligro. Todos pagamos a Hacienda, hay que salvarle. —No ceso de decirlo. Desde luego hay que elevar una queja. Diga usted, joven, ¿paga usted contribuciones? —¿Qué? No le entiendo. —Sacha, Petka, dice el turista gordo a sus hijos. ¿Oís? ¡Qué horrible tragedia! Pobre joven está a punto de fenecer y le reclaman la contribución. —Ya va a caer, papá. Gritos de agitación entre los fotógrafos. —Hay que darse prisa, señores, hay que salvarle a toda costa. —¿Quién me sigue? —Nosotros. —¿Han oído ustedes, guardias? —Vamos, pues, señores. Se van con aire decidido. Aumenta la animación en el buffet. Se oyen chocar los vasos y una canción alemana. El mozo rendido se aparta un poco de las mesas y se enjuga el sudor de la frente. Se oyen voces. ¡Kellner! mozo, ¡Una cerveza! Mientras, el suicida en voz muy alta. ¿Podía usted darme un vaso de soda? El mozo se estremece, mira asustado arriba, finge no haber oído bien y se va. Las voces siguen impacientes. «¡Mozo! ¡Cerveza! ¡Kerner! ¡Mozo!» «¿El mozo? cerveza Kenner, mozo el ¡Enseguida!» Salen del bufet dos caballeros borrachos y se dirigen hacia la roca. La señora cuyo esposo estaba jugando al ajedrez dice «¡Mi marido! ¡Ven! ¡Ven!» «No decía yo que era un sinvergüenza», le dice la otra señora. «El borracho... ¡Eh, amigo!» «¿Cómo le va ahí arriba?», le dice al suicida. Y el suicida contesta, «Muy mal, estoy ya harto». «¿Y ni siquiera puede usted beberse un vaso de vino?» «Desgraciadamente no». «¿Por qué le dices esas cosas? No amargué sus últimos momentos. Llevamos toda la tarde bebiendo a su salud. Con eso no le hacemos ningún daño, ¿verdad?» —Claro que no, al contrario. Lo que hará es darle ánimos. —Adiós, joven. Lamentamos mucho su desgracia y, con su permiso, nos volvemos a Buffet. —¡Cuánta gente! —Vamos, vamos, aprovechemos el tiempo que cuando caiga cerrarán el establecimiento. Llega un señor muy elegante, rodeado de nuevos curiosos. Es el corresponsal de los principales periódicos europeos. La gente a su paso murmura su nombre y le mira con admiración. Algunos bebedores salen del buffet para verle. Hasta el mozo se asoma y le contempla boquiabierto. —¡El corresponsal! ¡El corresponsal! —¿A que no le ve mi marido? —Petka. —Macha, Sacha, Katia, Basia, mirad, el rey de los corresponsales, lo que él escriba sucederá. —¿Pero dónde miras, Macha? —Papá, no puedo más, que nos traigan unos emparedados. —¡Qué tragedia, Katia! Te has hecho cargo, brilla el sol. El corresponsal nos honra con su presencia y él sin ventura. —¿Dónde está? —Ahí, en lo alto de la roca, un poco más arriba, un poco más abajo. —Déjenme, señores. Yo lo encontraré. Ya lo veo. Su situación no es nada envidiable. —¿Quiere usted sentarse? —le dice un turista al corresponsal. —Gracias. Se sienta. Muy interesante, muy interesante. Saca papel y lápiz. ¿Han impresionado ustedes ya algunos clichés, señores fotógrafos? Hemos fotografiado la roca con el pobre joven esperando su trágico fin. Muy interesante, muy interesante. ¿Oyes, Sacha? Un hombre tan listo y tan culto como el corresponsal encuentra esto muy interesante. Y tú solo piensas en los sándwiches, imbécil. El corresponsal probablemente habrá almorzado ya. «Señores, si fueran tan amables, un poco de silencio», dice el corresponsal. «¡Que se cachen los del buffet!» «Permítame presentarme. Soy el principal corresponsal de la prensa europea. Quisiera hacerle a usted algunas preguntas acerca de su situación. Ante todo, ¿quiere usted decirme su nombre, su profesión y su estado?» El suicida balbucea algo ininteligible. «No se oye nada. ¿Habla así siempre?» «Sí, no se oye nada», dicen las voces. «¿Con qué soltero, eh?» El desconocido balbucea algo ininteligible. «No le oigo. ¿Qué dice?» «Que sí, que es soltero. No, dice que es casado». «Pues probemos» que vamos a poner que es casado. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Tres? Creo que ha dicho tres, pero no estoy seguro. En la duda pondremos cinco. ¡Qué tragedia! Cinco hijos. Ya será alguno menos, dijo la señora. El corresponsal continúa hablando al suicida. ¿Cómo ha venido usted a parar a ese sitio tan peligroso? ¿Paseándose? ¿Qué? Hable más fuerte. Nada, no se le oye. Creo que dice que se perdió. Creo que dice que no lo sabe. Iba de caza. Es un alpinista temerario. Es un sonámbulo. Todo es posible, pero que haya caído del cielo, pondremos que sonámbulo. El desgraciado joven, escribiendo, padece desde su infancia exceso de sonambulismo. Salió del hotel a medianoche sin que nadie le viese. la luz de la luna. Ahora no hay luna. No importa, el público no sabe astronomía. ¿Oyes, macha? Ahí tienes un ejemplo asombroso de la influencia de la luna sobre los seres vivos de la creación. ¡Qué terrible tragedia! ¡Brilla la luna! El sinventura trepa a lo alto de una roca inaccesible. ¿Qué siente usted? ¿Qué? No le oigo. Ah, ya, sí, sí, en efecto. Su situación no es envidiable. Escuchad, escuchad. El horror paraliza sus miembros y hiela la sangre en sus venas, escribe el corresponsal. Ha perdido toda esperanza. Piensa en el lejano y dulce hogar, en su mujer haciendo empanadas, en sus angelicales hijos jugando a la gallina ciega, en su anciana madre sentada junto a la chimenea con la pipa en la boca. Una voz contesta al corresponsal, será su anciano padre. Su anciano padre ha sido un lapsus. La compasión del público le conmueve en de extremo. Desea que su último pensamiento vea la luz pública en este periódico. ¿Cómo miente este corresponsal? —¡Ya va a caer, papá! ¡Déjame en paz! La última pregunta que el corresponsal, gritando, le hace. —¿Qué desea usted decirles antes de morir a sus conciudadanos? Y el suicida, con voz muy débil, contesta, «¡Que se vayan al diablo!». «¿Qué? Ah, ya, sí, sí. Cariñoso saludo de despedida, decidido adversario de las leyes en favor de los negros. Su último deseo es que estos animales». De repente, un pastor protestante, abriéndose paso entre la multitud, —¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? —Ah, ya lo veo. Pobre joven, señores. No hay aquí ningún otro miembro del clero, ¿no? —Gracias. Yo he llegado el primero. El corresponsal sigue escribiendo. Momento solemne. Llega el confesor. Silencio religioso. Muchos espectadores lloran. El pastor dice, permítame, señores. Esa alma extraviada quiere reconciliarse con Dios. «¿Verdad, hijo mío, que quieres reconciliarte con Dios? ¿Que quiere usted reconciliarse con Dios? Confiese sus pecados y le daré la absolución. No le oigo». El corresponsal sigue escribiendo. «Se oyen sollozos por doquier». En términos conmovedores el sacerdote le habla de ultratumba al criminal, digo, al desgraciado que se va a suicidar con lágrimas en los ojos. El suicida con voz débil. Si no se retira usted de ahí le caerá encima peso 90 kilos y le caeré encima. Los espectadores próximos a la roca retroceden asustados. Hay voces que se oyen, ya cae, ya cae, ya cae. El turista gordo emocionado, macha, sacha, Petka. El primer guardia, señores, apártense, se lo ruego. La señora, Nelly, corre a llamar a papá, dile que ya cae. Uno de los fotógrafos, ¿qué hago yo ahora, Dios mío? No he cambiado la placa y las nuevas me las he dejado en el bolsillo del gabán. Y ese hombre es capaz de caer en cuanto yo vuelva a la espalda. ¡Qué terrible situación! Mientras, el pastor sigue gritando al desconocido. «Dese usted prisa, joven. Haga copio de fuerzas y confiéseme sus pecados, al menos los principales. Los pequeños puede callárselos». «¡Qué tragedia!» dice un turista. El corresponsal sigue escribiendo, el criminal, digo, el desgraciado se confiesa públicamente, terribles secretos se descubren. Mientras el pastor sigue gritando, ¿no ha matado usted a nadie? ¿No ha robado? ¿No ha cometido ningún adulterio? Macha, Petka, Katia, Sacha, Fasia, escuchad. El corresponsal sigue escribiendo. La multitud se escandaliza. El pastor sigue a prisa. ¿No ha cometido algún sacrilegio? ¿No ha codiciado el asno, el buey, la esclava, ni la mujer de su prójimo? ¡Qué tragedia! Dicen los turistas. Mientras el pastor sigue. Mis parabienes, hijo mío. Se ha reconciliado usted con Dios. Ahora puede usted tirarse tranquilo. Pero, ¿qué veo? Miembros del Ejército de la Salvación, guardias, échenlos. Numerosos miembros del Ejército de la Salvación, masculinos y femeninos, llegan a los sones de un tambor, un violín y una trompeta ensortecedora. Uno de ellos toca frenéticamente el tambor. Hermanos y hermanas míos. Se ha confesado ya. Hermanos, estos señores pueden testificarlo. Se ha reconciliado ya con Dios, dice el otro pastor. ¿Cómo? Ese pecador. Yo me hallaba sumida en las tinieblas. Mi vicio era el alcoholismo. Y un día la luz deslumbradora de la verdad. De poco le sirvió la luz. Está borracha perdida, señora. Guardias, ¿Verdad que se ha reconciliado ya con Dios? le dice el pastor. El primer miembro del ejército de la salvación sigue tocando el tambor y sus compañeros de armas empiezan a cantar. La clientela del buffet canta también y llama al mozo en todas las lenguas. El pastor pretende llevarse, quieras que no, a los guardias que se resisten desesperadamente a abandonar su puesto. Aparece Jinete en un asno, un turista de nacionalidad inglesa. El asno se abre y se niega en su sonoro idioma a seguir avanzando. Los miembros del ejército de la salvación no tardan en irse tocando y cantando. El pastor lo sigue agitando los brazos. El jinete que llegó en un burro dirigiéndose a un compatriota que también cabalga en otro burro y acaba de detenerse junto a él... —¡Qué gente más incivil! —¡Vámonos! —Espere un momento, caballero. —¿Por qué retarda usted tanto su caída? —pregunta el primer jinete. Mister William! —¿No ve usted que esta gente lleva dos días esperando que usted caiga? —Dejándose caerles daría usted gusto y, además, las angustias de un gentleman. ¿No seguirían sirviéndole de distracción a la chusma? Mister William! —Tiene razón. ¿Habéis oído, hijos míos? ¡Qué tragedia! —¿Qué es eso de chusma? —dice el inglés. El primer jinete inglés, sin hacerle caso, y fijo los ojos en el desconocido que se va a tirar. «Si le falta a usted valor para dejarse caer, le dispararé un tiro y... ¡San! Se acabó. ¿Quiere usted?» El primer guardia, cogiendo al expeditivo Gentleman la mano con que ya asesta el cañón de un revólver hacia el desconocido. «Usted no tiene derecho a hacer eso. Queda usted detenido. ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere?» —Llévense a este bárbaro que es capaz de soltarme un tiro y díganle al fondista que no puedo más. Grita el suicida. —¿Qué dice? ¿Qué fundista habla? —El desgraciado se ha vuelto loco. —Hijos míos, qué tragedia. —Ha perdido el juicio. ¿Os acordáis de Hamlet? El suicida grita en tono desapacible. —¡Díganle que me duelen los riñones! —Papá, le tiemblan las piernas. —Son confusiones, ¿verdad, papá? —No sé, creo que sí, pero qué tragedia. —Son convulsiones de la agonía. —Papá, ya no puedo más. —¡Qué extraño fenómeno, hijos míos! Un hombre que de un momento a otro va a romperse la crisma, se queja de dolor de riñones. Unos cuantos turistas furiosos llegan empujando a un señor de chaleco branco, muy asustado, que le sonríe y le hace reverencias a todo el mundo, y de cuando en cuando trata de huir. Hay voces. Gritan. «¡Es una burla intolerable! ¡Guardias! ¡Guardias!» «¿De qué burla hablan? ¿Quién es ese hombre? Debe de ser un ladrón». «Ha sido una broma, respetable, señores». El público se aburría. El suicida grita furioso. «¡Señor fontista!». «¡Enseguida! ¡Enseguida!». El suicida sigue gritando. «Yo no puedo estar aquí eternamente. Habíamos convenido en que estaría hasta las doce y ya es mucho más tarde». —Oyen ustedes, señores, ese sinvergüenza del chaleco blanco ha contratado a ese otro sinvergüenza y le ha atado a la roca. —¿Cómo? ¿Está atado? —Claro, está atado y no puede caer, y nosotros esperando llenos de angustia. —El suicida —sigue gritando—, ¿querían ustedes que me rompiese la crisma por veinticinco rublos? —Señor fondista, no puedo más por si no me bastaba con el dolor de riñones que tengo un pastor se empeñado en ayudarme a morir bien y un turista inglés se le ha ocurrido la generosa idea de obsequiarme con un balazo. Eso no estaba estipulado en el contrato. ¿Ve usted, papá? ¿No le da usted vergüenza traernos todo el día de pie y sin comer para esto? El público se aburría. Mi único deseo era amenizarle un poco la vida. «¿Pero qué pasa? ¿Por qué no cae?» «Caerá, señora». «¿No va a caer?» «¿Pero no ha podido usted que está atado?» «Cualquiera convence a papá cuando se le mete una cosa en la cabeza». Callas. «Claro que caerá, no faltaba más». «No se puede engañar así a la gente». «El público se aburría», sigue diciendo el fondista. Y yo, para proporcionarle unas horas de tensión nerviosa, contando con sus sentimientos altruistas. ¿Es de usted el buffet? Sí, señor. ¿Y el hotel también, no? Sí, señor. El público se aburría. El corresponsal sigue escribiendo. El dueño del hotel, explotando los mejores sentimientos humanos. El suicida ya, furioso, grita. —¿Pero hasta cuándo va usted a tenerme aquí, señor fondista? —Un poco de paciencia, joven. No sé de qué se queja usted veinticinco rublos y las noches libres. —¿Quiere usted que duerma aquí? —Son ustedes unos canallas, dice el turista. Han explotado de un modo indigno nuestro amor al prójimo. Nos han hecho sentir terror. Lástima, y ahora resulta que el desventurado, el supuesto desventurado, cuya caída estábamos esperando, está atado a la roca y no puede caer. «¿Cómo? No faltaba más. Es preciso que caiga», dice la señora. El pastor llega jadeante. «Esto es una taifa de impostores, ese ejército de la salvación. Aún vive ese joven, qué fuerte». Las fuertes son las ligaduras. ¿Qué ligaduras? ¿Las que le atan a la vida? Oh, la muerte las rompe con suma facilidad. Afortunadamente su alma está ya purificada por la confesión. Guardias, guardias, se impone un proceso verbal. No puedo permitir que se me engañe. He visto un aviador estrellarse contra un tejado. He visto un tigre despedazar a una mujer. Habla la señora Pelicosa y un fotógrafo. Las placas que he gastado fotografiando a ese canalla me las pagará usted, señor. Un proceso verbal. Se impone un proceso verbal. ¿Qué osadía? El dueño del bufet. Pero ¿cómo quieren ustedes que le obligue a caer? Se negaría rotundamente. Claro que me negaría. —Yo no me estrello por veinticinco rublos. —¡Qué granuja! ¿Para eso he arriesgado yo mi vida confesándole? —Porque he arriesgado mi vida, señores, exponiéndome a que cumpliera su amenaza y se me dejara caer encima —dijo el pastor. —¡Papá, un policía! Gran confusión. Unos rodean tumultuosamente al policía y otros al señor del chaleco blanco. Ambos gritan, «Señores, por Dios». Señor policía, hemos sido víctimas de una impostura, de una granujada. El joven de la roca es un infame, un criminal. «Calma, señores, calma, eh, amigo». Dirigiéndose al suicida, dice el policía, «¿Está usted dispuesto a caer o no?». —No, señor. ¿Ve usted? Es un cínico. Escriba usted, señor policía, explotando el santo amor al prójimo, ese sentimiento sagrado que —oís, hijos míos, qué estilo—, ese sentimiento sagrado que —papá, mira qué anuncio. Aparece seguido de un grupo de músicos un sujeto que lleva en lo alto de un palo un cartel con este letrero al pie de la efigie de un hombre de largos cabellos. Yo era calvo. El sujeto del cartel deteniéndose a grito herido. Nací calvo y seguí mucho tiempo siendo calvo. Me casé con la cabeza monda como una perinola y mi mujer... Todos escuchan atentos, incluso el policía. ¡Qué tragedia! Recién casado y calvo. Mi dicha doméstica, señores, llegó a estar en peligro. Todos los pretendidos remedios contra la calvicie, qué industriales sin conciencia. Toma nota, Petka. ¿Pero se cae ese joven o no? Otro día caerá, señora. Le prometo a usted que otro día cuando vuelva a utilizarne no le ataré tan a conciencia, dice el dueño del bufete. Fin